Estamos en el aire, cara. Buenos días, sí, bueno, buenos días, días a, amado. Buenos bueno. días a todos. Buenos días, Francis, buenos días, Fulvio. Buenos días, Carolina, Yerian, ya, ya, buenos días y amigos televidentes. Buenos días para todos ustedes. Esperamos que hayan pasado un magnífico fin de semana y un final feliz de la semana santa. ¿Eh? ¿Qué les parece días, Entonces, de mañana? Buenos días. Eh, amado, buenos días a toda la gente que está con nosotros tempranito. Veo los rayos es del con... sol en tu rostro. Eh, sí, saludar estoy... a toda la gente que está con nosotros en el programa de hoy, de mañana Buenos días muchachos a todos ustedes Buenos días Carolina, Amado, Georgian, Fulvio y amables televidentes Agradecido de Dios por la luz de este día Que nos ayude a desenvolver en él y que con la alegría del resucitado Nos permita desenvolvernos en el programa y llevar las informaciones Como cada día de mañana Y esperamos que estén todos resucitado, con un nuevo hombre buenos días a todos y qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes deseándole fortaleza en el Señor a todas las familias que han perdido sus seres queridos y aquellos que tienen enfermo fe para que se ore con de una forma fervorosa y se pueda conseguir la sanación de este enfermo un aplauso desde aquí a todos los que participan en la línea del frente para combatir esta terrible epidemia. Esto es de mañana. Así es, así es. Buenos días, buenos días a toda la gente que nos ve, que nos sigue. Aquellos que nos ven en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, eh, telenor.com.do, eh, Facebook, YouTube e Instagram. Aquí estamos en un día más y tal, así como dice Julio, bueno, pues unirnos al dolor de las familias que han perdido seres queridos eh, en esta terrible pandemia que está arrasando eh, en el mundo entero y felicitar a esas personas que están haciendo todo lo posible por luchar eh, y salvar vidas en todo el mundo. Bien como no, mis amigos, hoy nosotros tenemos un programa muy particular. Claro. Eh, pero bueno, trataremos de cubrir todo todo ese espacio. Uno de los primeros temas que tenemos acá en, el, en, nuestro, en nuestro guión del día de hoy es el contagio por coronavirus. Sobrepasan dos centenas en la provincia de anual. Realizan operativo de desinfección y fumigación en San Francisco de Mar. Oigan, eh, según el boletín número 23, el número de contagio del COVID-19 en la provincia ascienden a 273 personas. Queremos hacer énfasis en términos oficiales. ¿Por qué? Bueno, eh, hay personas que presentan síntomas de coronavirus, pero a las cuales entonces, se ha realizado la prueba para confirmar otro el contagio. Lo que quiere decir que puede ser el doble o, o menos, pero puede ser más alto de lo que acabamos de dar, 273 personas. Debido a la alta y preocupante cifra de 55 personas fallecidas, que también puede no necesariamente ser ese el real, el número oficial más alto en todo el país ha provocado que funcionarios nacionales visiten esta ciudad. El pasado jueves tuvo el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez, hizo una inspección por centros públicos y privados de esta ciudad. Además suministró mil pruebas rápidas para esta ciudad, cantidad que para unos sectores son insuficiente. Ayer domingo la Comisión Nacional del COE estuvo en esta ciudad y junto a la Gobernación Provincial de Suarte, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y de Defensa Civil, en la de desinformación eh, en esta ciudad, el Esto es lo que ha sucedido la conexión de Amado parece que no está muy buena Bien. se está ah, mira, cortando un poco allá Miren, am amigos televidentes y, y equipo yo pienso que para San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte eh, le llegó el momento más triste cuando debiendo de tener una dirección real de autoridades. Lamentábamos que se infectó por primero, el, uno de los primeros fue el director provincial y el director regional de salud, los dos, y siendo uno de ellos infectólo, como Morissetti, el gobernador el jefe policial, porque me dicen que mi primo, mi amigo y primo chino, ha sido sustituido producto de que fue diagnosticado con COVID. Así es. Entonces, prácticamente nuestra dirección de mando de la ciudad y de la provincia estaba inhabilitado, señores. Inhabilitado. Sustituido por los, los servidores que le acompañaban en la gestión, pero no con la de, no con decisión y eso tenemos que tomarlo en cuenta que nos abordó el problema o nos llegó el problema atacando directamente a la línea de mando de, de la ciudad y de la provincia, a la línea de mando completa no quedó uno y de hecho, hacer el crossover, como dicen algunos, de la, de, la, de la atención directa a San Francisco, que se convirtió entonces en una situación comunitaria, conviviendo con nosotros, como en el ambiente. Allí encuentro yo uno de los principales problemas ...que ha tenido San Francisco y la provincia de Duarte... ...y por ello se ha convertido en uno de los puntos más penosos. Y estamos en una etapa que, vuelvo y repito... ...nadie nos sabe decir si estamos en pico o en qué etapa estamos. Mira, hay un punto interesante que Francis plantea... ...que es una de las preocupaciones que tenemos... ...y que tiene mucha gente en San Francisco de Macorís... ...lo que pasó en principio con las autoridades del pueblo... Y lo que de alguna forma entendemos que ha venido pasando con el tema del COVID y medidas estrictas que nosotros pensamos que se han debido de tomar en San Francisco de Macorís, señores, la cantidad de muertes que nosotros tenemos por eh, los contagios que hay es muy alta, es muy elevada, estamos por encima del distrito en muertes, estamos por encima de Santiago por muertes y eh, la cantidad de casos de nuestra ciudad es menor que la de ellos, o sea, hay una situación que tenemos acá, hay una realidad de que estas estadísticas muestran un porcentaje altamente letal para nuestra ciudad. ¿Qué está pasando en San Francisco de Macorís? Que se, han muerto que se nos han muerto tantas personas y hay que tener eh, ojo con esto. O sea, esos datos ofrecidos, como bien ha dicho el ministro de Salud Pública en otras ocasiones, estos son los que yo tengo que dar porque estos son los casos confirmados, pero sabemos que hay, eh, una cantidad de gente que ha muerto con los síntomas que realmente no son los 54 que se ofrece de manera oficial por un asunto de pruebas, lógicamente no pueden decir fue por COVID, pero los síntomas que presentan esos ciudadanos a la hora eh, de, de entrar al centro o que mueren son precisamente eh, de coronavirus. Ante todo esto, una preocupación que tiene el pueblo, que tiene el, el país, si se quiera, a través por las medidas que ha buscado hacer el ministro de Salud, eh, de la intervención en San Francisco de Macorís, que lo vimos en el día de ayer, la primera vez que vino, que no entiendo que nos surgieron muchas cosas de esa primera visita, en el día de ayer cómo van a impactar esas mil pruebas, en principio se habían dicho dos mil, pero ahora fueron mil, o sea, en el caso de las autoridades locales, la alcaldía, el mercado municipal tomar mayores restricciones en nuestra ciudad por ejemplo Santiago eh, Abel Martínez solicitó un estado de emergencia por 100 días de hecho se le fue aprobado qué se está haciendo en San Francisco de Ma... me cierro con esta pregunta qué se está haciendo en San Francisco de Macorís para contrarrestar esta pandemia que es eh, en el caso en el país somos uno de los pueblos o el pueblo más afectado tanto en tasa de mortalidad por el, y el contagio eh, comunitario o local que tenemos qué estamos haciendo bueno, mira Carolina, Francis, Yerjan, Amado. Fueron, este San Francisco Macorís fue uno de los primeros pueblos. Ahora es que anuncia el ministro que trajo mil pruebas rápidas a San Francisco. Casi un mes y medio después. Las medidas que se han anunciado ahora, que se van a hacer, de apostar lugares estratégicos para hacer pruebas rápidas, son medidas que vinieron de hacerse hace ya un mes y medio atrás. Ahora, con ese retraso, estos datos oficiales que hablan de 200 y algo de casos, 257, no recuerdo, eso es lo que han podido accesar a las pruebas, lo que han podido accesar a las pruebas. Y... Este dato de, de los 54 fallecidos, por pues, hoy, también está cuestionado. Porque eh, aquí somos un pueblo prácticamente que la mayoría de las personas se conocen y saben por qué está muriendo la gente. Y ya en abril solamente iban 63, en, en, en marzo 63. Y en lo que va de abril van 46. 46 en lo que va de abril, 109. Él todavía está hablando de 54. Bueno, las pruebas oficiales. Ahora, el tratamiento que se le dio a la, a la enfermedad, a la pandemia, al coronavirus, al COVID-19, tanto de parte de la población, con falta de disciplina, por falta de misma, muchas veces de conocimiento, por esos lugares estratégicos que tú mencionabas y también por parte de las mismas autoridades. Un manejo donde nos encontró a nosotros sí. hasta sin materiales eh, en los centros médicos, nos encontró a nosotros sin un, sin un medicamento para el protocolo que se estaba administrando, nos encontró a nosotros sin una mascarilla en los hospitales y en los centros clínicos. Entonces, todo esto se ha conjugado y yo diría que para la situación y lo terrible que es el COVID-19, yo diría que algo nos está ayudando a nosotros, porque las condiciones que hay de insalubridad y de la falta de disciplina y todas las condiciones que hubieron al principio de falta de respuesta de ese sector salud hacia la población también es fuerte debió de estar incluso más grande, no es que uno lo quiera, pero debió de ser así, y tú tienes ahí el ejemplo de los médicos que están contagiados e incluso hasta el doctor Bonilla está contagiado, está en cuarentena en su casa, y hay eh, eh, doctores hay enfermeras y hay eh, de esa línea de combate contra el COVID, que todavía no le han podido hacer las pruebas, entonces el primero, los primeros que deben de hacerse la prueba son ellos y protegerlo a ellos, porque ellos sí. nos están ayudando a nosotros y protegiendo a nosotros. Bien, señores, miren, con relación a, a, todo, a la cantidad de fallecidos y el por qué aquí está muriendo mucha gente, todavía es una, una gran incógnita que incluso deben hacerse las autoridades, de por qué, por ejemplo, en el Distrito Nacional, Habiendo una cantidad mayor de contagiados, por lo menos en, en números, hay una eh, una tasa de mortalidad inferior. Nosotros nos comunicamos con una fuente, cuando hablo de una fuente estoy hablando de, de, de médicos, en al interno del hospital San Vicente de Paul, los que le están dando seguimiento, a, a los casos y le preguntaba qué es lo que está pasando, que si es que no tenían la indumentaria, que si es que no tenían los medicamentos. La información que me, que me pasan es que se le está suministrando el tratamiento a, a los pacientes de la, de, como manda, ¿verdad? Eh, tanto la parte de la, creo que la hidrocloriquina es lo que se llama, que es, lo, que es el, el tratamiento sí. que se está utilizando. Pero eh, lo que nos dice es que la mayoría de personas que están yendo llegan deteriorados. Eso es muy importante, informárselo a la población. Claro, esto lo digo para la persona que le interesa realmente enfocarse en su vida. Según la información que tengo, es que los pacientes están llegando muy deteriorados y una gran cantidad de ellos diabéticos e hipertensos, que cuando llegan están en, un, en muy mal Mirá, estado. Y de te de voy parte, a aportar algo a Jan. ya. Van 13, 13 eh, personas que fallecen en su casa. Tanto en marzo y abril, juntando los dos meses. Trece. Correcto, tres. Entonces, miren qué, qué pasa. El llamado que, que nosotros le vamos a hacer, de, de, en el caso nuestro particular, es si usted tiene los síntomas, no se quede en su casa. Vaya derecho al Hospital San Vicente de Paul, a los que están aquí, o vayan a los hospitales públicos. Eh, ya me informan que el, el Centro Médico Siglo XXI también está recibiendo a los pacientes, pero es importante que se aclare. Y aquí voy a hacerle una crítica al, al, al Ministro de Salud como que se aclare si el, si el, si el Estado realmente está subvencionando al, al, al Centro Médico Siglo XXI para la gente saber si puede arrancar para allá y para el hospital. Porque veo que, por ejemplo, a, a, le dan un seguimiento constante y entonces nos gustaría saber si realmente la gente puede ir de manera gratuita al, al, al siglo XXI o si no, pues entonces para que, para que vayan al hospital es importante que se le informe a la población. Pero, ya, llamar, ya, perdón, tú te refieres al plan del gobierno de dar, eh, de que sea de manera gratuita todos los tratamientos y atenciones relacionadas al COVID. Ah, exactamente. ¿Con seguro, sin seguro? Al COVID. Porque, por ejemplo, no, sí. eh, yo he visto que el, el propio ministro ha dado, eh, ha lavado la gestión del siglo XXI, pero como que yo entiendo como que deberían focalizarse en la parte pública, es lo que yo entiendo. Ojo, esto eh, no es una crítica del siglo XXI, eh, porque hay gente ahí que de una vez se le se, se, se le, por... le enchina la piel cuando uno dice las cosas. No, a lo eh, que me entiendo. refiero es a por qué, momentito Francis, a por qué el sí. gobierno se ha enfocado tanto en la parte del siglo XXI y no del Hospital San Vicente de Paul, que es el que le corresponde a él. Incluso vi, vi que se le hacían crítica en las redes sociales, con relación a eso como que como que él alababa la gestión del siglo 21 pero entonces como que criticaba la gestión medio medio de, del hospital por entonces es que tú es que tu prioridad debe ser el, el hospital que es el público que es el que para lo cual ustedes manejan los fondos pero bien sería importante que más adelante las autoridades expliquen eso eh, la parte del, de, del siglo 21 si la gente puede ir ahí o si la gente debe dirigirse de manera directa al hospital san vicente paul para que la gente esté clara pero usted no se quede en su casa. Si usted tiene los síntomas y usted es hipertenso, usted es diabético, tiene otra enfermedad crónica, no se quede en su casa porque se va a morir en su casa. Vaya al hospital, vaya al hospital para que lo atiendan. Que todavía, Mira. según otras informaciones, hay capacidad todavía en el Hospital San Vicente Paul para recibir pacientes. Bueno, Mira, una eh, cosa, hay una cosa. Quería, lo, espérate, Francis, déjame, que déjame concluir con el tema. Aclarar. Ajá. A no, ver, Dale, dale. Dale, dale, ver, lo que quería aclarar es que a lo que se refiere, Yoyang es que recuérdense que la visita que hizo de intervención en el Ministerio de Salud era que tenía ya contratado dos clínicas, dos clínicas sí. privadas uh -huh. para integrarla al sistema de salud pública y que estaba avalado por el Estado. Es decir, que eso tiene la característica del hospital pero como es de gestión privada, es una combinación gestión privada pública. Pero o sea, entonces Francis, a partir, Francis, de, aquí, a partir de, yo, de aquí yo entiendo Jan, Jan, que eso tiene una connotación pública. Pero yo le pregunté, yo le pregunté a, a, a una persona autorizada del siglo XXI, explícame esto, ustedes están ahora en función eh, eh, eh, pública, ¿cómo es esto? Porque el gobierno anunció la contratación de clínicas privadas para, para ¿sabes lo que me dijo? Que no, que eso no era un hospital. Entonces, lo que yo quiero es que se le explique al pueblo cuál es la función ahora mismo del siglo XXI para que la gente esté clara, la gente tiene derecho sí. a saberlo. Sí. Bueno, eh, miren, sí. con relación al, al, al tema que estamos tratando, yo he escrito aquí cinco aspectos que pudieran parecer interesantes. Eh, ¿Por qué hemos llegado aquí? Doscientos y pico de infectados, cincuenta y tantos fallecidos. Por varias cosas. La falta de la ejecutoria de las autoridades locales. Como dijo Francis en su, en su intervención, aquí salió de combate el SINP, el director regional del Servicio Nacional de Salud Garabó. Salió el no, director... Provincial. Provincial eh, eh, Morisete eh, Salió El, el gobernador, El gobernador, el jefe de la policía Óigame, las autoridades Locales, las que están Llamadas a enfrentar La situación, a saber Dónde está cada cosa, no estaban Incluso quienes Sustituyeron a los de salud No son ni siquiera franco macorizanos No son ni siquiera de aquí Lo que quiere decir que esos que esas circunstancias que he mencionado afectan. Lo mismo que la indisciplina local ha sido clave para eso, porque la gente no cree que lo que está pasando es real. Amado, perdón, ahí... pero es en el país completo, esa parte... Sí, está ahí, bien, pero no la... estamos hablando de San Francisco, Carolina, querida. Estamos hablando de San Francisco. es a nivel del país. Sí, pero qué? mientras tanto estamos hablando de San Francisco. O sea, Continúa. Estamos hablando de San Francisco y aquí ustedes han visto que ha habido una gran indisciplina. O sea, no, eso es indefendible, Carolina. Eso no no es defendiéndolo, sino que es un elemento que se ha dado en el país completo. Entonces yo no creo que este pero, sea el que sume a la cantidad de casos. Pero es que nuestro nicho de opinión es, está dado en San Francisco en este tema. Por eso yo he hablado de eso. Entonces, la incapacidad para orientar de políticos, autoridades, ministros eclesiásticos, creadores de opinión. Señores, nadie ha salido a decirle a la gente cómo debe actuar, cómo debe hacer las cosas, a excepción de anuncios en redes, a excepción de la televisión, este canal que se mantiene cada 12 o 13 o 15 minutos dando un bloque... De, de orientación, digamos, con una serie de anuncios institucionales en ese sentido. Lo que quiere decir que usted no ha visto a los políticos locales salir y decirle a la ciudadanía en un, en un video, en una locución, en, qué sé yo, cómo debe de hacer, porque hay gente que la gente lo sigue, hay gente sí. que la gente le cree, hay gente que son líderes comunitarios, líderes eclesiásticos, líderes de... De, de, de sociales etcétera etcétera entonces eh, nos hemos dedicado mucho a criticar al gobierno nos hemos dedicado mucho a criticar al ministro unos zapatos lo que yo no quisiera ver a mi peor enemigo porque debe estar pasando un gran por una por un gran karma, él y su familia ¿Mm? se ha sabido manejar na, na, sí pero nadie piensa en eso somos egoístas somos muy egoístas igual que el amigo aquel que publicó un video el, el señor este de que decía que no tenía el confort en Aguayo. Su, su irresponsable. Su, su, ego, su egoísmo pudiera matar su familia y él no se da cuenta de eso. Sí. Pero bueno, ese no es el tema. Cuatro, manejo inadecuado. Razón tenía de la, nuestro compañero. Manejo <risa> inadecuado por las autoridades, de porque, definitiva, razón. porque definitivamente no se puede negar que las autoridades se han manejado de manera inadecuada. Y como quinto punto, la falta de previsión. No, no, pre, no previmos a tiempo, a partir del momento de las elecciones, previo, durante y después, debimos haber comenzado a tomar medidas a todos los niveles y eso provocó, eso provocó lo que está pasando. ¿Cómo llegamos aquí? Estas cinco o seis cosas que he mencionado tienen mucho que ver de cómo llegamos. Yo lo que me pregunto ahora, ¿cuándo fue que perdimos la cordura? ¿O si la tuvimos alguna vez? ¡Qué ¿Mm? pregunta! En mi tiempo voy a, a abordar algunos elementos en torno a esto. O sea, ¿qué ha pasado con San Francisco de Macorís eh, y las autoridades? O sea, todo lo, que todo lo que ha acontecido hasta este momento y el por qué tenemos la situación en nuestra ciudad es eh, sumamente preocupante, señores, y no es un asunto de, de alarmar a quienes nos ven o nos escuchan. Eh, hemos visto medidas, eh, por ejemplo, cuando te refieres, Amado, a lo de o sea que se han hecho aquí directamente en San Francisco. Vimos que en principio habían guaguas anunciadoras desde el, desde el Ministerio de Salud, por los sectores, por acá, eh, por las urbanizaciones, diciéndole a la gente eh, un mensaje, que no salga de su casa, algún tipo de campaña de comunicación. Más allá de esto, el proceso de fumigación que se hizo este fin de semana y que se había estado haciendo eh, hace unos 10 o 15 días atrás, eh, ¿qué más? O sea, ¿qué más podríamos citar? Las mil pruebas que se realizaron en el día de ayer, ¿cuántos meses tenemos ya con el problema encima? ¿Qué se debió de hacer con esas autoridades que fueron eh, sacadas de circulación eh, en el sentido de que salieron positivas y que no podían seguir ofreciendo una labor? ¿eran las personas de San Francisco de Macorís que deberían de ponerse en el caso de salud? Cuando hablamos de la Provincial de Salud, cuando hablamos de los Servicios Nacionales de Salud, ¿qué impacto tiene el hecho de que traigan una gente que no es de la ciudad? Eh, y, que, y que posiblemente una de acá conozca eh, la génesis de San Francisco de Macorís, conozca sus sectores, el comportamiento de nuestros ciudadanos. qué qué, qué relevancia tiene esto el hecho de que sea una gente de aquí o que sea traída desde Santo Domingo. Otro de los aspectos que podemos citar es el hecho del de comportamiento irresponsable que el ministro eh, nos Carolina. ha dado duro. Nos ha dado, cierro ahí, Francis, nos ha dado duro en este sentido, ¿no? Porque los franco-macorizanos, esto, no, no es el país completo. Carolina, si tú partes... Eh, bueno. Sí, sí, bueno. sí. Adelante, sí. Francis. Carolina, si, terminaste. Sí, sí, sí, sí. <risa> si tú partes okay. de lo que yo hablaba al inicio o de mi comentario ya no se trata de si son de aquí o de allá es que se formó una crisis en torno a la crisis, ¿por sí. qué? porque quienes debían de asumir y abordar y proteger o definir la política que se iba a llevar en ese momento de salud, estaba atrapado en la enfermedad yo, yo le voy a hacer la pregunta Señores, ah, amado. señores Carolina quiero, yo, yo no quiero no, una pregunta ca, no, breve, ca, no, ca, eh, pulmon, una pregunta no, un... breve. Okay. Eh, pues, okay, ¿Puedo hablar okay. ahora? Dale, porque okay. Carolina no tiene un mensaje después que sí. la pregunta. Vamos a asumir los 54 muertos, vamos a asumir los 257 afectados. De esos 54, ¿se le ha dado seguimiento a sus familiares de dónde se no. contagiaron? De esos 257 que hay, 57, perdón, que hay positivos, se le ha dado seguimiento y se sabe cuáles era, eh, cuál era su entorno, cómo se desarrollaba, cómo convivía y se ha eh, acorralado ese posible foco de contaminación de ninguna manera, hasta que no bueno. se haga eso. Simplemente cortar la cadena. Estar, vamos a estar hablando. Bueno, vamos simplemente... a escuchar a la chica del jarro de oro. Eh? <risas> La chica del. del Amado, tiene ¿qué mensaje. hora es? Adelante. Hora es de bronce. Las 8. Ya la 8. tengo aquí las 8 y 12, ya abrieron. No, ¿cómo, cómo <ríe> diría 8 y chamo? 12. Las 8. Saludos muy especial para nuestro chamo, que está bien sanito ya. Eh, son las 8 y 12, ya usted puede ir y visitar la farmacia San Miguel. Les recuerdo que para la compra de sus medicamentos, para comprar esa, eso que necesitamos para protegernos en estos momentos. Eh, para usted ir con su seguro médico humano, Senasa, Senma, la ARL, pagar los servicios, allá usted podía pagar los servicios de la luz, el teléfono, ahora que las oficinas están cerradas, usted puede visitar la farmacia San Miguel, mire los teléfonos en pantalla, señor director, ahí está, 809-588-3388, y el celular para el WhatsApp. Farmacia San Miguel, Avenida Libertad Número 21 Ahí en la Ribera del Jaya, al lado de la cancha En la Baja Isla, Bien. dice Fulvio Bueno, pues yo le tengo Entonces una recomendación Hoy lunes 13 de abril Asociación Duarte de ahorros Y préstamos, siempre ofreciéndote Los mejores productos a nivel financiero Te ofrecemos la tarjeta de crédito Visa, ADAP con el mayor Vamos a Francia, está la farmacia eh, Vamos a ver. Okay. reintroduzco yeah. bueno, yeah. asociación Duarte de ahorros y préstamos siempre ofreciéndote los mejores productos a nivel financiero te ofrecemos la tarjeta de crédito Visa Adapt con el mayor tiempo para el pago de tus consumos y sin fecha de vencimientos en los puntos acumulados asociación Duarte de ahorros y préstamos calle Castillo, esquina San Francisco en San Francisco y con sucursales Santo Domingo Santiago y en toda la región del Nordeste Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos Adaptados a tus necesidades eh, Mis amigos, seguimos con más contenido Pero mientras tanto, vámonos a una pausa en este momento Regresamos en breve, no se vayan eh, Gracias Tony, yo pienso que eh, como tú bien dices han sido atípicas la Semana Santa. Es la única vez en muchos años que la gente ora y, le, y, y hace lo que debía de, debiera de hacer durante la Semana Santa. Bueno, gracias, a todos. Señores, vamos es, a ver. No, no, no han puesto pianito. Bueno, sí. ¿qué hay en los WhatsApp? Me imagino que habrá muchos. Sí, aquí está la gente expres expresándose. Eh, Ricardo, García, eh, Ricardo Ortega de este Madeja dice: Buenos días, bendiciones para todos. Escribe ahí, Yan Yan, aquí en, en Madeja estamos esperando la ración alimenticia, señores, pero todavía no han llegado para allá. Eh, vamos a anotar eso aquí, ¿verdad? Yan Yan, ¿y qué es Mildred? Eh, Mildred Sánchez, creo que la dejaron eh, un poquito de lado eh, ahora, según lo que tengo entendido. Eh, vemos aquí que Lourdes Enrique de este Pimentel nos eh, envía eh, unos videos, Lourdes, y dice: Miren la ignorancia de nuestra gente solo en nuestro país se puede ver cosas como esta, un entierro de un muerto de coronavirus hasta con la policía ¿cuántas personas infectadas saldrán de ahí? si le puede, miren miren eso se refiere a que eh, fue ayer en Pimentel ese fallecido y que había muchísima gente en ese entierro, el segundo video hermano ahí le puede dar play, miren ahí o sea, una persona que fallece, saben que está prohibido eh, hacer eh, velatorios con multitudes y ese grupo de personas Hay que, que, todo, que nos unimos al dolor de ellos pero no entienden, miren eso miren una caravana ahí ¿eh? bueno Responsabilidad es una pena, nos unimos al dolor de ellos, pero caramba, entiendan el número que termina en 5690 es un número internacional, dice buenos días le pido a toda la ciudadanía que se queden en casa así tienen que trabajar, que se protejan se saludos desde Miami, Florida todos estamos preocupados, ahí está, gracias a esa persona que nos escribe desde la Florida Clary desde San Martín eh, con relación a la pregunta del día que la vamos a leer, la pregunta del día dice, ¿están re respetando en tu sector el toque de queda? Lo están haciendo dice eh, Clary de San Martín en el mío, no lamentablemente, Altagracia desde Lobejuco en San Francisco dice no y la policía ni para acá mira, bueno eh, Juan desde Huiza eh, pregunta que si eh, por el programa, eh, porque comenzamos un poquitico tarde por las situaciones técnicas. José Hernández de este Vista del Valle dice en un 70 los jóvenes muy poco. Bueno, Juan Mena de este Vista del Valle dice no. Aquí eh, cerca de casa hay un colmado y se pasan el día jugando dominó, escuchando música y tomando ron. Aquí tocan la alarma del toque de queda y, y, y como quiera siguen jugando, eso es aquí cerca, bueno, de la gallera en Vista al Valle ahí está la denuncia, Dylan desde las Guaranas nos escribe y dice, hola quisiera saber si es que el programa desapareció no, eh, estábamos <risa> en Semana Santa y había una programación especial y hoy tuvimos un, una situación técnica y entramos un poquito tarde, Joseph desde Reading, Pensilvania, dice buenos días, ¿a qué hora empieza el programa hoy? Eh, ya comenzó hace un ratito. yauge desde Los Grullones, dice que en su sector, eh, en Los grullón de San Francisco, la están cumpliendo, según él, en 1.25% Y, por último, en este bloque, Mariela, desde La Joya, dice felicitar a mi, a mi sobrina Jordelín, que está de cumpleaños, o que estaba de cumpleaños ayer, de parte de su, de su tía, Mariela, así que felicidades para la joven Jordelín muchas bendiciones, felicidades y que cumplas muchos años más y por favor, quédate en casa, adelante Amado sí, gracias, eh, muchas gracias Yerjan. bueno y Fulvio me dice que, que tuvo una situación con algo que quería comprar, era un vehículo, <risa> verdad Fulvio eh, era un vehículo es? mamá, está era un Okay, okay. Era un vehículo, amado. Cuéntanos, Casualmente cuéntanos. Perdí, much perdí muchísimo tiempo buscando sí. un vehículo <ríe> que necesitaba para mi trabajo. Y ya desesperado, arranqué, me voy para Santo Domingo, otro lugar. Y en el camino vi, frente a Guayo, ahí al dealer número uno de todo el país. Ruta 56, autodealer. Ese, ese mismo, imponente, grande, hermoso y me paré medio asustado y esta cosa tan hermosa que hay aquí, hay todas las marcas todos los vehículos que usted quiera, todos los modelos el año que usted quiera usted lo consigue en Ruta 56 Import el mejor dealer del país bien, como no Yerjan así es, y recordarle a las personas eh, a, a todos nuestros televidentes y a los clientes que al haber informan <risa> En San Francisco de Macorís cerró sus puertas momentáneamente en sus oficinas, ¿verdad? Eh, atendiendo al llamado de las autoridades y para proteger al, tanto a los clientes como a los colaboradores. Eh, se pide excusa ante esta situación, ¿verdad? Y se informa que solamente estamos cerrados aquí en San Francisco de Macorís. Así que ahí está la información. Bien, eh, gracias, Gerya. Bueno, antes de pasar a Fran, que le corresponde su turno ahora. Yo quiero decir algo. Veo que los bancos comerciales que van a trabajar, que van a, que van a decidieron algunos abrir sus puertas, eh, están exigiendo eh, como, eh, digamos, exigencia básica tener su mascarilla para poder entrar a las instalaciones del banco. Así hemos visto en la prensa. Así que... Nada señores, las mascarillas se han convertido en un en parte de nuestra vestimenta. Así que hay que se usarlo, se están pero... consiguiendo, Amado? Eh, no sé. Yo tengo. Ya yo, ya yo he tenido que reciclar. En okay. la farmacia yo he estado hablando con los muchachos allá y la demanda eh, es muy fuerte. Muy alta, no hay señor. forma, no hay forma Es claro. sí, muy alta. Tendremos Gracias que ir a, a Amado, buscar doctor. a Santo Domingo, que yo veo pero que en Instagram están estaba esperando a los suplidores, pero no no todavía no han podido conseguirlo. Bueno. Adelante, vale. Francis, este es tu momento. Buenos días. Bien. Bien. Eh, gracias, gracias, amado. Espérate, gracias, gracias Amado y amable Televidente. Como había hecho mi debut en el día de hoy eh con la alegría del resucitado, ayer domingo de resurrección pudimos compartir a través de la programación de Telenor de una exquisita eh, compañía y sobre todo de eucaristía que lleva el padre eh, Rigoberto de la iglesia San Martín de Corre. Y así dimos seguimiento. Pues señores. Es inevitable que nosotros tengamos que abordar estos temas. Y ya ustedes han escuchado mis posiciones acerca de la situación y cómo enfrentarla. Ahora, repito, ciertamente que para nosotros los franco y la provincia de Duarte ha sido eh, la sociedad más golpeada, pero de hecho es que nos llegó el momento de la cuarentena con las infortunas eh, o las tristes noticias de que nuestra línea de mando de la ciudad, nuestras autoridades, todos, sin excepción, estaban infectados. Aunque luego se dio que nuestro alcalde dio negativo, pero se ahuyentó producto de la situación al darse que su candidato, había dado positivo y quedamos por gracia a Dios que ya sí que está liberado y que se ha recuperado satisfactoriamente. Pero cuando hablamos de la de la línea de mando respecto a quienes debían de abordar, e enfrentar el tema de salud en San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte. Nos llega la noticia que el principal actor ...de la provincia... ...y infectólogo... ...estaba infectado... ...y posteriormente... ...el regional... ...nuestro amigo Garaboy... ...qué bueno que ya están recuperados... ...infectado... ...el gobernador... ...que penosamente... ...y dimos ya anteriormente... ...nuestro pesar por la pérdida de su esposa... ...también infectado... ...en esa situación ha tenido que ser abordado por sustitutos de momentos que no estaban en su en su haber o en su pensamiento, la de ser quienes dirigieran tales acciones para contrarrestar, luchar y proteger la salubridad pública municipal y provincial. A todo este recuento que hago es para entender ¿Por qué estamos en una situación tan grave y tan calamitosa cuando hablamos de términos que yo sé que Fulvio hablará de esos de esos temas posteriormente estadísticos? Y para comprender en qué lugar nos encontramos y de dónde venimos, venimos de darnos cuenta de que nuestras autoridades, todas, incluyendo la policía, estaba infectada de este problema. Por lo tanto, es la sociedad, la población, la que ha tenido que ajustarse, tomar las medidas que se le han indicado en una gran proporción en el aislamiento. Pero cuando hablamos entonces de que la continuidad de la gestión se debe dar con actores sustitutos y quizás no provisto de la mayor capacidad o conocimiento. Pero algo o alguien tenía que abordarlo y por eso el, el ministro llega aquí. Pero a todo esto, todavía nos encontramos con ausencia de pruebas. Nos encontramos en una etapa donde un candidato presidencial del Partido Oficialista, es el que ha llevado la voz cantante frente a los medios de comunicación y al pueblo de la procura de las pruebas. Primero, 15 mil pruebas ofreció. Ayer anunció 11 mil. Y en todo el país se supone que han habido 9 mil 200 o, 2 o 9 mil 900. Y usted sabe qué es lo que más me preocupa de que se utilice la pandemia y la crisis por parte del gobierno para promocionar a un carajo. Es que ayer el ministro admite que el gobierno no ha comprado una prueba. Lo ha hecho el candidato. Eso es engaño, eso es perverso y pseudos políticos. Que con nuestra crisis se estén proyectando y gastando el dinero porque no es de su bolsillo. Sé que se justifican con aportes y vainas, qué sé yo. Entonces, señores, así andamos y así estamos reclamando que a dónde están los equipos que se le da seguimiento luego que se identifica al enfermo para las personas que estuvieron conviviendo con estos enfermos y salvaguardar entonces la salud colectiva de esa comunidad o de esa familia. Debe haber un equipo para eso, que le dé seguimiento a eso, no que se involucre en lo que están recibiendo los enfermos en el hospital y en siglo XXI, sino al que le da seguimiento al aislamiento, uno. Al que le da seguimiento al enfermo, otro. ¿Dónde están esos equipos? En cierta medida, que el Estado juega con esto, y ustedes se dan cuenta, por lo que acabo de dar como dato, de que el candidato presidencial del PLD es el que ha promovido viajes, salida de dominicanos. Pero tú sabes quiénes se encontraban en el primer viaje: sobrinas, hija, hijo de él que están estudiando fuera y en el resto acompañaron otros dominicanos. Pero en principio estaban allá. Los niños lindos del gobierno, los hijos de los gobiernos del gobierno. Eso no lo dijeron como si fuera pueblo nada más. Ahora han tenido que seguir dando el servicio y ya ya ahorita replicó. Cómo es posible que un Estado sabiendo que tiene esa situación no se provisione y le dé el servicio por el Estado, no por un candidato, solamente para proyectar una imagen que ese señor nunca ha tenido. Porque ¿quién ha visto a Gonzalo ser un hombre de, de pueblo, de servicio, de ayuda? Al contrario, lo han convertido en eso. El encargado de compra del ministerio. Correcto, un encargado de compra. En cuanto a las medidas que se han tomado, quiero criticar el cumplimiento a medias porque se han focalizado en simplemente perseguir a quienes después de las 5 de la tarde andan en la calle. Y yo les pregunto durante el día si estas autoridades ven, ven un grupito jugando dominó como yo vi antes de ayer en una esquina, frente a un colmado, deshagan eso. Durante el día, se está olvidando la autoridad, que hay construcciones que están construyendo, hay gente trabajando juntos, paren eso. Y en cuanto a la disyuntiva en que se encuentra el ayuntamiento y sus autoridades, ciertamente que el alcalde se ha ausentado. Y que no obstante haber tenido nosotros la semana pasada la entrevista con Canela. Ustedes recuerdan que Canela admitió de que ellos estaban asumiendo una medida de, la, de salud pública. Y yo le pregunté, pero no ha tomado el consejo la medida para oficializar un cierre de un mercado que no. Yo mandé a Joan la resolución que trata sobre este tema y sí la tomaron. Pero Canela, la administración quiere seguir siendo distante de el Consejo de Regidores, que es la autoridad con competencia para abordar uso de suelo, resoluciones, ordenanzas. Y que la orden ejecutiva que viene del alcalde en el cumplimiento de esas decisiones. Yo les pido comprender la política de mando y que las autoridades se combinen realmente por el bien común y que olviden los pseudopolíticos proyectar bienestar y soluciones a través de sus campañas. Y en este momento el pueblo lo que está en defenderse y en sobrevivir y en sanar a sus enfermos. Y que conjuntamente con esa actitud, verdaderamente puedan darnos respuesta de cumplimiento a la norma y a lo que ha sido hasta la fecha el plan de contrarrestar y luchar por la salubridad de este pueblo y del país entero. Muchas gracias. Ahí está. Amado, está por ahí. Amado, se no fue. No Bien, vamos pantalla. a leer algunos mensajes de WhatsApp antes de pasar con lo que continúa. Atención, Joanny. El, el número que termina. Bueno, este ya persona ya lo leímos. Vamos a leer a Nena desde Senoví que dice, eh, buenos días, bendiciones, ¿qué pasa con el programa que no lo están dando? Eso hace, hace un rato ya, nena, estamos en el aire. Eh, Juan King Reyes, eh, con relación a la pregunta del día, que dice, ¿están respetando el, el toque de queda en su sector? Dice él que sí, que en su sector lo están, lo están respetando. Clari desde San Francisco, dice buen día, pero no lo están presentando en el programa, en el canal, sí, estamos en el aire sí. fue temprano eso no Momón, sí, Momón desde Hermanas Mirabal eh, nos dolor, escribe y eh. dice buen día el sector hermana Mirabal en un 90% está cumpliendo con el toque de queda los demás, algunos presos otros en esquina esperando que le pase la policía para correr y jugar el gato y el ratón, o sea que hay gente que le gusta eso miren qué bien, María qué bien <risa> barbaridad, se están jugando con la vida. María, desde La Javiela, dice: No, en mi sector no se está respetando porque todo se la pasan en la calle y se burlan de la policía cuando cruzan. Esta gente no tiene conciencia y piensan que es un relajo, dice ella, desde La Javiela. Isabel, desde Los Prados, en San Francisco, hizo Buenos días, jóvenes. Claro que sí, eh, tengo una pregunta: ¿Por qué Luis no hizo el hospital aquí en la provincia? con más muertos y contagios. Según tengo entendido, respondiendo, fue que no se lo permitieron eh, a Luisa abinader hacerlo aquí, y sí se lo permitieron en La en, en, en la Vega. Eh, Rafael Santana, desde Punta Cana, Higüey, dice que sí que allá en Higüey están cumpliendo con el toque de queda. Juan Carlos Hidalgo, desde Los Rieles, dice buenos días en los rieles Salud, sí se está a, respetando a la gente de igual y sí. eso es un lugar bien apartado de acá así es en los rieles dice Juan Carlos que sí se está respetando Cristal desde los maestros dice buenos días lamentablemente aquí en los maestros en la cuarentena eh, no se está respetando el toque de queda dice Cristal Osorio desde San Francisco de Macorís dice importantísima observación la que refiere Francis sobre la ausencia de las principales autoridades al momento del inicio de la crisis de salud. Se debe considerar que al momento de rediseñar nuestros modelos de gestiones, ahí está. Jesús Vargas dice que sí, que en su sector se está respetando el toque de queda, eso es en San Francisco de Macorís. Angelina, desde Gesemaní, dice, buenos días, bendiciones, eh, por el área donde yo vivo, eso en Gesemaní, hay un desastre, basura como hace 15 días, no pasan a recogerla. Por favor, ayuntamiento, es cierto. Por mi casa, tienen mucho tiempo que no pasan a recoger la basura, más de más de como día a día. Y es importante entonces decirle a las autoridades del ayuntamiento de San Francisco de Macorís que esa es su responsabilidad. Atención, Alex Díaz. Lorena García, desde San Francisco, dice buen día. A, ajá, a, bueno, al, a Canela, nuestro amigo Canela, que según tengo entendido, aparentemente es el alcalde actualmente. Ay, eh, por favor, sí, porque a ver, al señor tenemos que decir las cosas como son aquí, porque Alex callado, tiene que responder. Callado. Pero la verdad, Pero, ¿dónde está Alex? Tía? Por ejemplo, ¿por qué el ayuntamiento no le ha informado al pueblo? ¿Qué es lo que está pasando con los camiones? ¿Por qué no están pasando a recoger la basura? Yo te dije que hay una pugna de autoridad interna. Bueno, dice Lorena García. Claro que no, eso es mentira. El siglo cobra súper caro. Eso es en función a lo que decíamos ahorita. No, Loli debe tener, debe tener el siglo, debe tener una, una política distinta, aunque es privado como gestión privada, pero es pública ahora mismo. Este interior... Eso es lo que yo quisiera saber, pero yo hablé con una amiga mía de ahí. Autorizada para hablar, y lo que me dio fue un boche. Me dijo: el centro médico el siglo XXI <ríe> no es un hospitalio, pero no te, ese no es no el es objetivo. No o sea, normal. sí, no, eso no es un hospital pero está siendo intervenido por salud pública. Eh, Francis, déjate de estar diciendo que no. es un área pública, ahorita se le llena de gente. Sí, no, antes se, se llena se de gente. No, no. Pero bueno, no, que yo lo público, no no es. es público no es. Público eh, no Ha dispuesto, con una gestión privada, ha dispuesto ser Digo un que centro de los que está abordando el tema en San Francisco de Macorís con la administración, con la Pero tenemos, administración pública. ¿Tenemos la certeza de que fue, eh, uno de esos dos fue el centro, el centro Médico Siglo XXI? Sí. lo que, el, tengo ah, bueno, en que pues yo, lo dijo. Pues no lo han okay. dicho. No, no, Gracias. el centro, el ministro lo dijo ahí, en, en Santo Domingo. En lo un que entrevista. tengo sentido, Francis, que ese centro fue dedicado también, exclusivamente, a pacientes con covid para, sí, para es tratamientos solamente. especiales de COVID es pero entonces Julio, sería Autonomía, bueno que le salud pública, porque le expliquen qué, qué significa eso si la gente puede ir al eso siglo sí, XXI correcto. Sí, pues yo no sé yo por ejemplo ya. si yo no sé si puedo ir al siglo XXI o si debo dirigirme de manera directa al hospital yo no sé, entonces lo, eso es importante que se lo digan al pueblo también. Loli, para terminar este bloque Loli de San Francisco, dice que no que en su sector no se está cumpliendo y Crismal Santos, desde la organización Piña nos manda aquí una fotografía que no sé qué significa eh, pero bien, ya más adelante la mostraremos, adelante Amado bueno, parece que Mago Amado tiene problema con la conexión eh, no, acuerdo, bien, okay, es el así. micrófono porque hay que mutearlo, pero entonces se le olvida a uno desmutearlo. Es un problema. Sí, sí. <risa> bueno, eh, nada, vamos a continuar con el contenido del programa y vamos a escuchar a Carolina Medina en este momento. Carolina Muchas Medina. Muchas gracias. ¿tú sabes Buenos qué? días. Dime, dime, no. Te iba a decir Carolina Medina? Ah, Adelante, Carolina. Muchas gracias, eh, Amado, gracias a todo el equipo, gracias a toda la gente que está con nosotros temprano. Eh, en este momento quiero eh, hablar de algo que de alguna forma en estos días eh, no hemos tocado hacer el programa, pero que sí se ha estado dando desde este cambio eh, de vida que hemos tenido en todos los sentidos. Y uno de ellos, pues que no, eh, pues también ha sido, vamos a decir, eh, o ha hecho que se cambie la metodología o la modalidad, de lo que nosotros acostumbramos en nuestro país, en lo, que, en lo que tiene que ver con los procesos políticos, el tema de las campañas, el proselitismo, el mano a mano, el, cara, el, el, el hacer estas llamadas concentraciones de masas, de personas, y que debido al tema del coronavirus, pues se ha debido, o sea, ha sido obligado a los partidos políticos a hacer eh, o echar de lado todo esto a propósito de que estamos en tiempos electorales. Hemos visto cómo ha cambiado la manera de hacer campaña en la República Dominicana bueno, y en el mundo. Pero yéndonos a lo que nos compete a nosotros y a lo que estamos acostumbrados, hemos visto este cambio de modalidad. Eh, luego de que se anunciaran pues, los primeros casos de contagio en nuestro país, lo que, eh, inc cómo incidió el hecho de las elecciones municipales, las caravanas, las celebraciones que se dieron luego de que ganara abrumadoramente el partido de oposición, el PRM, nosotros hemos estado sintiendo y viendo que los principales candidatos de nuestro país, eh, tanto Luis Abinader como Gonzalo Castillo, quien fue quien inició en el caso del oficialismo eh, de una manera eh, aguerrida a ser... Eh, todo lo que tiene que ver con conectar y llegar a la gente vendiéndose como eh, quien estaba eh, o era el más o es el más solidario apoyando a la causa del Covid 19 realmente nosotros no podríamos preguntar ciertamente es solo la idea de ayudar y qué bueno que se aporte eh, eh, sin importar detrás cuál sea el interés solamente es la idea de ayudar o es son ayudas disfrazadas son campañas disfrazadas de ayuda que están haciendo los candidatos algo que nos llama la atención en el caso del oficialismo es que vemos una actividad eh, masiva, un tema de campañas fuerte desde que se ha dado todo esto. Recordar el inicio de los eh, o la entrega de los 20 millones del partido oficialista para colaborar a la causa. Luego veíamos eh, a la empresa Elidonza, propiedad del, del candidato del oficialismo donde ha traído estudiantes, la entrega de muchos kits, eh, las mascarillas, o sea, todas esas colaboraciones o todas esas ayudas que vemos desde el candidato oficialista y que de alguna forma ha tomado principalía más que el gobierno, increíble, vemos más al candidato del oficialismo, tanto en las redes sociales como en las noticias, haciendo todo lo que haya que hacer para colaborar y ayudar a esta causa. Y la pregunta es, son colaboraciones ayudadas de estrategias de campaña. No estoy criticando el hecho de que se estén haciendo, por supuesto, todo lo que llegue pues hay que recibirlo, porque lo necesitamos, pero nos llama la atención el hecho de que vemos si se quiere en la sombra al gobierno de manera directa al presidente de nuestro país, que vimos que habló una una vez al país, ha hablado, más nunca lo hemos vuelto a ver. Cosa que ha sido lo contrario en los diferentes países de América Latina y el mundo, donde sus presidentes, donde el presidente del país está en contacto directo con su gente, se dirige a su pueblo, le dice estoy aquí, estamos haciendo esto, esto y esto, pero en el rostro, en la cara y en lo que significa un jefe de Estado, no un representante o una comisión detrás de esto. Y nos llama la atención lo que podría estar dándose eh, con estas estrategias desde el gobierno y el candidato oficialista a esto le sumamos entonces luego de que veíamos eh, si se quiere apagado detrás de las cámaras o desde las redes al candidato opositor Fulvio, eh, Luis Abinader que hablaba y puntualizaba sobre medidas que se podían tomar más en la parte teórica veíamos a Luis Abinader en principio de hecho entendemos que por ejemplo, alguna de esas medidas o iniciativas sociales, no sabemos si el gobierno ya la tenía pensada, pero quien las planteó primero fue Luis Abinader, como estas ayudas sociales, el recorte de eh, dar tres meses de tregua, el pago de los 10 mil pesos a los desempleados eh, y otras tantas eh, iniciativas que el gobierno tomó y que las hizo, ya sea porque ellos las tuvieran o porque fueran de alguna forma tomadas de esas que presentó Luis Abinader. Luego de que vemos a un Gonzalo Castillo día a día en las calles eh, haciendo aportes, haciendo donaciones, trayendo gente de los diferentes países, cosa que se supone que nosotros tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores eh, que se ha quedado de lado si se quiere en dar soporte a los dominicanos que han quedado varados en el exterior. La única movilidad o la única eh, ayuda o los dominicanos que se trajeron al país de la mano del Ministerio de Relaciones Exteriores fueron los estudiantes de que estaban en China. Luego de ahí, el Ministerio de Relaciones Exteriores quedó en un segundo plano para darle soporte a los dominicanos que han estado varados en diferentes países del mundo. Todo es el idóneo a Gonzalo Castillo, nos sorprende que eh, no, o sea sea ahí quien tenga que traer a todos los dominicanos que están fuera, o sea, ¿qué hay detrás de esto? Eh, otra de las cosas eh, la que hemos, nosotros pudimos, hemos podido notar en estas estrategias, en estas campañas, eh, si se quiere, disfrazadas de ayudas, que no esté mal, repito, eh, que las ayudas estén llegando independientemente de que sea lo que esté detrás de todo esto. Pero ahí vamos, estamos en procesos electorales. Tenemos los dos candidatos eh, principales eh, al, en el plano presidencial. Un Gonzalo Castillo que desde que inició todo el tema del coronavirus salió al frente. Y desde el gobierno de su comando de campaña han estado haciendo todo lo necesario para llevar a este señor como el salvador, como el que es el que ha estado ahí con el pueblo. Y el presidente lo hemos visto una sola vez y al señor Montalvo en representación del mismo. Repito, nosotros queremos, yo, eh, que siquiera soy danilista, ni mucho menos peledeísta, pero nos gustaría ver al presidente Medina un poquito más cercano a la gente. Esa ha sido su característica. Solo habla los 27 de febrero, cuando se molestó con Leonel Fernández, y ahora porque era obligatorio que debía de hacerlo. Por otro lado, veíamos entonces que cuando... De alguna forma toma el señor Gonzalo el frente de todas las redes, eh, de los medios a nivel nacional con sus campañas de ayuda. Eh, vimos ya que Luis Abinader y su comando de campaña, sus estrategias, dice, bueno, tenemos que ponernos la pila, tenemos que decir, estamos aquí en la práctica, no solo en las teorías y planteamientos de iniciativas o medidas que se deben de tomar. Ahí, ahí inmediatamente vemos que Luis Abinader y el PRM dice, vamos a donar 40 mil kits. Que ojo con esto. Todavía los kits no han llegado, no lo hemos visto. En principio ahí quedaron mal, como decíamos detrás de cámara. Eh, Yerjan y Furios están ahí. Decían, bueno, decían que no querían recibirle todas las trabas. Eh. Eh, burocráticas y de utilización de artimañas para no permitir que la oposición entregar estos 40.000 kits, es posible que esto se diera ciertamente, pero entonces ahora tenemos la información de que Paliza dice, bueno, es que hay un retraso con los colaboradores ellos decían que ya estaban aquí o que no lo querían recibir y demás bueno, pues el PRM se pone las pilas e inicia con este ofrecimiento de los 40.000 kits eh, luego ahora vimos más reciente la entrega de ambulancias a 26 alcaldías, ¿cierto, Fulvio? Tenemos eh, 26, ¿verdad? 26 ambulancias a las principales alcaldías del país. Más ¿Tenemos? de 40 millones de pesos en medicamentos. Más sí. de 20 millones de pesos en alimentos. Cinco hospitales, eh, carpas temporales disponibles, con 600 cámaras, los cinco. Así es. Ahí entonces inmediatamente vemos que el PRM, encabezado por Luis Abinader, dice, bueno, pues vamos a ponernos para esto, vamos a hacer, eh, vamos a, a estar con la gente, vamos a llevar colaboraciones y vamos a ponernos en esta batalla, si se quiere, eh, publicitaria de. Decir, no, nosotros también estamos haciendo, no nosotros está haciendo el oficialismo. Es difícil, no hay forma, eh, por más que se quiera, desde un partido de oposición, competir con el Estado, competir con el gobierno. Los recursos, los medios de comunicación los tienen en sus manos. Pero ahí estamos. O sea, lo que he querido plantear, eh, diciendo o presentando aquí a toda la gente que nos escucha y nos ve, es el hecho de cómo buscan manejar en estos momentos de crisis que vive el país crisis sanitaria, económica y todo lo demás y estos momentos eh, de alguna forma electorales que si bien es cierto que han quedado de lado pero en, en algún momento se deberán de realizar los comicios y el manejo y comportamiento que tengan cada uno de estos candidatos creo que indiscutiblemente va a impactar de manera positiva o negativa, cierro diciendo ya el último movimiento estratégico que hemos visto sumado a estas acciones posiblemente disfrazada de ayudas, que no esté mal, era claro. Es Leonel Fernández, que lo habíamos visto teorizando en todos los medios, en las redes, proponiendo cada dos o tres días dar un discurso sobre la situación, pero ya vimos que se sumó a esto de dar aportes a la práctica e inicia con San Francisco de Macorís apoyando o haciendo, canalizando entregas de colaboraciones, eh, de insumos. Entonces, ante todo esto, decirle a la gente que estemos bien pendientes, no olvidemos que hay una realidad política en República Dominicana y que evaluemos bien a los candidatos y que no nos llevemos tal vez de estas eh, iniciativas disfrazadas con otros intereses, que eh, ciertamente las necesitamos en el momento las mismas, pero hay que estar bien pendiente de cada uno de estos candidatos y no olvidar el accionar que han tenido a lo largo de todo este trayecto. De gobernabilidad y de gestión en nuestro país. Una preguntita, Carolina, para aportar en tu comentario. ¿Tú crees que es posible que para que un hospital del Servicio de Salud de República Dominicana tenga mascarilla, deba de ser donado? No. Eso indica, eso indica, eso lo único que indica es que todo lo que se nos ha dicho todos estos años sobre la salud en República Dominicana ha sido una falsa y que el pasa? sistema de salud dominicano simplemente no está en la capacidad para atender las demandas del pueblo. ¿Y, y Ojalá diciendo, y no pues, sea necesario uh -huh. eh, irle a entregar materiales, insumos, lo que sea, porque ¿Cero? ya de por sí okay. lo tengan. Ya. Eh, Fulvio, sí, gracias. Cierro diciendo, o sea, ese discurso que a mí no me lo vendan de que ah, que es que ningún país del mundo, Italia, España, Estados Unidos han estado preparando para la pandemia. Es que nosotros nunca lo hemos estado, es con pandemia y sin pandemia Entonces eh, eso no, como que a mí no me no me llega el hecho de compararnos con los grandes países que están colapsados y que nosotros como somos países en su desarrollo, bueno, pues tampoco. Es que ciertamente se ha demostrado en la tasa de mortalidad ...que tenemos en el país, independientemente de COVID... ...que nuestro sistema de salud no es el mejor. Muchas gracias. Bien, muchas. Gracias a Carolina bueno. Medina por su intervención. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos hay más contenido de mañana. No se vaya. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes... ...en su programa de mañana... Vamos a ver qué nos tiene Yerjan con los comentarios y el feedback que nos hacen nuestros televidentes a través del WhatsApp. Adelante, Yerjan. Así es. Gracias, amado. Jerica desde el sector Cristo Rey en San Francisco de Macorís eh, nos escribe y dice. Buenos días, cuando va un paciente con el COVID-19 al siglo XXI le cobran los internamientos y o las atenciones. Es una pregunta que ella se hace, que es la misma pregunta que yo me hago. Eh, en virtud de lo que he visto Jacqueline desde San Francisco dice buenos días Yerjan dice que si una persona se siente los síntomas debe ir al hospital pero recuerda que nunca hay pruebas y si esos síntomas es de una gripe común y lo aíslan con personas que sí están positivos es peor porque si fuera que le hicieran la prueba de una vez ahí está bueno yo le di mi consejo ese fue mi consejo si ustedes quieren que hacen en su casa y que le dé la cuestión en su casa bueno ya yo no puedo hacer más nada inmaculada del sector ciruelillo eh, nos manda nos comparte un link y dice que esto pasó en 1918 se refiere a la también a la pandemia que hubo en 1918 que se llevó casi más de 50 millones de personas nani paulino desde lo espino dice que en su sector no se está respetando el toque de queda José Hernández, desde Vistalvalle, dice totalmente de acuerdo con mi profesor amado José Rosa sobre la poca comunicación de los políticos y el ataque al ministro. Gracias, dice él. Paulina Alberto, desde el este sector Cristo Rey, en San Francisco, dice buenos días para todos. Yerjan, el, el señor de salud pública ha dicho que si, se, que si se cuentan con síntomas leves, que se aíslen en la casa. Eso es si usted no tiene enfermedades crónicas. No, señores, no regresa la información, si usted tiene una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión no se quede en su casa eh, buenos días dice que hay personas que tienen que salir obligatorio a volar chichigua ah <risa> bueno no entendí esa parte el 7432 dice totalmente de acuerdo con sus planteamientos señor amado, Dios le dé vida y salud eh, bueno, aquí dice William Rodríguez muchas gracias, muchas gracias si no tenemos fe, no le agradamos a Dios es nuestro escudo contra este enemigo invisible, dice esa persona Rebeca desde los maestros, dice buenos días, bendiciones aquí en los maestros si sí se está respetando bueno, de ahí también llamó otra persona ahorita que dijo que no el 6697 dice, buenos días, mi pregunta es ¿por qué aquí no dicen en realidad todos los muertos que se han muerto en el hospital si son muchos más y el pueblo lo sabe, bueno por último en este bloque Crismal Santos desde la organización Piña dice de 8 a 4 pm llegará en esas condiciones y otros, ¿Cómo así vamos a ver, de 8 am a 4 pm llegará en esas condiciones y otros esperan llegar a sus casas a las 4 por falta de dinero no entiendo qué es, qué es qué quiere decir el Crismal con esto Adelante, Amado. Y gracias, a la Antigua, por las eh, lecturas de los pasajes. ¿Cómo anda la gente respondiéndonos a las preguntas del día y a otros temas que ellos mismos Pero, o sea, indican? Cosa, Pero en este momento... Eh, dime, Francis, ¿qué pasó? Es importante la pregunta, porque creo que es un mecanismo de identificar y que la autoridad pueda abordar o intervenir esas comunidades donde los televidente indican en mi comunidad no se está cumpliendo. Bien. ¿Eh? Ok. Eh, Fulvio, este es tu momento. Vamos a escuchar a Fulvio Ureña y en su tema del día de hoy. Adelante, Fulvio. Muchas gracias, Amado. Muchas gracias, Yerjan Francis y gracias a cada uno de los televidentes que siempre están con nosotros hoy quiero conversar con ustedes eh, algo de lo que ha pasado en esta semana santa y primero es hablar del sermón de las siete palabras hubo una de ellas que se expresó de la siguiente manera en momentos de crisis de dificultades, pandemias, donde hay que hacer grandes erogaciones de fondos y de compras para compras, se incrementa la posibilidad de corrupción. Y qué cosa eh, eh, que tengamos un corazón a veces tan retorcido, tan avaricioso, tan codicioso, que en estos momentos de tantas necesidades, ...aparezcan personas... ...que se aprovechen... ...de la situación para tratar de... ...engañar a otros... ...en este caso engañar al pueblo... ...en este caso eh, chuparse la sangre... ...de un pueblo... ...en necesidad... ...y esta fue una de las siete palabras... ...que se hicieron... ...durante el sermón... ...ahora en Semana Santa... ...y... ...lo traigo a colación... Porque la sociedad ideal que nosotros deseamos, que siempre se nos ha vendido, es tener dentro de otros servicios el servicio de la salud en condiciones óptimas y que sean favorables para las demandas de cada dominicano. Y para esto se han hecho grandes inversiones a nivel ...de los gobiernos... ...especialmente este... ...este ha hecho grandes inversiones... ...en la remodelación de 56 hospitales... ...que ahora no aparecen... ...grandes inversiones en equipamiento de hospitales... ...que ahora tampoco aparecen... ...y... ...todo lo que se ha usado... ...es dinero del pueblo... ...para hacer eh, eh, estas... Eh, ...compras y remodelaciones... ...pero dinero... ...que muchas veces he tomado en préstamos para poder eh, hacer eh, estas inversiones que demanda el pueblo. Y esto entonces va al proceso de derogar de, de más dinero porque los precios de la misma construcción se multiplican, se agrandan, sobrevaluaciones, en fin. Todo se vuelve como una bola de nieve y algo que nos pudo haber costado 100 pesos nos cuesta 500 o nos cuesta 1000 como vemos el ejemplo de tantas facturas. Por otro lado, está la necesidad de ayudar. Y Luis Abinader, en nombre también de toda la plataforma del PRM, con estas situaciones que estamos viviendo, pues también eh, se ha puesto en la disposición de ayudar y presenta un diálogo nacional, una solicitud de diálogo nacional donde se toquen los temas de cómo manejar el COVID, donde se toque el tema político con cara a, la, a las elecciones que aquí va a haber que celebrarlas en un momento, y donde se toque el tema eh, social que vive República Dominicana, el tema de los empleos, el tema de los desahucios, el tema de atender a aquellos que no tienen nada. de entregar recursos en insumos agrí en, en insumos médicos guantes, mascarillas traje de bioseguridad y medicamentos que de, debe de estar suplido en un sistema normal de salud por el mismo relacionado a los insumos médicos Apenas, y todo lo que tiene que ver con los médicos, apenas llega a 1.9%. Y de eso tiene que darle también a INAPA para el asunto del agua. Lo que estamos hablando de inversiones pírricas del presupuesto nacional para el sistema de salud. Evidencia que se le ha quitado la sábana al sistema de salud y se ha visto desnudo como está. Después de esta pandemia tiene que venir una revolución total en el sistema de salud, en el sistema de atención, en el sistema de, de los trabajadores también, y tiene que venir una revolución total en la calidad de la inversión y cómo manejar los recursos del Estado. Totalmente tiene que revolucionarse porque no podemos continuar así, simplemente con vampiros aprovechándose y chupando sangre a los más necesitados y a todo el pueblo en general. Bien, la entrega de más de 40 millones de pesos en insumos eh, médicos y también en alimentos y la compra de estos kits de pruebas rápidas que sobrepasan los 160 millones de pesos y las instalaciones de este hospital en La Vega, que es un ejemplo. En el Central Park se hizo un hospital de este tipo, y allá fue acogido con beneplácito. Aquí simplemente lo que hay es mucha crítica, muchas críticas, como queriendo contrarrestar eh, la necesidad de esto. Aquí en San Francisco de Macorís no, allá no lo necesitamos porque tenemos esto, tenemos aquello, tenemos uno que vamos a, a entregar pronto, tenemos el otro, en fin, ok. Pero lamentablemente se siguen muriendo las personas en la casa y sigue existiendo la necesidad de tener una mejor eh, eh, atención. Es vergonzoso que a nivel nacional en un país de 10 millones de personas apenas se hayan hecho 9 mil y pico de pruebas. Eso es simplemente una vergüenza. Una vergüenza que nos debe dar vergüenza ajena para el mundo. Con relación a, las, a lo que se está haciendo en San Francisco de Macorís, cabe hacer la pregunta nuevamente. A esa persona que han muerto por el COVID, ¿quién le ha dado seguimiento al entorno donde esa persona se desenvolvía? A la persona que están positivas, ¿quién le ha dado seguimiento al entorno de esa persona que están positivas? ¿A dónde está el alcance de las medidas de seguridad para poder ser eficiente? Siempre lo he dicho: es un virus que usted no lo ve, es un enemigo que es un fantasma sumamente inteligente, sumamente aprovechador, está afuera. Usted no sabe en cuál círculo está, en qué, en qué, en qué casa, en qué camino puede estar está circulando. Hablan de que dura tres horas en el aire y luego se disipa, pero óigame, hay partí partículas en el aire que tienen capacidad para flotar, y si, si el virus se agrega en una partícula de esa, puede tener eh, facilidad para flotar y durar más. Hay muchísimas cosas que todavía se desconocen. No tenemos la experiencia para combatir una guerra biológica. Entonces tenemos la administración de toda la sociedad de San Francisco de Macorís, de toda eh, los, eh, la parte gubernamental administrativa y de seguridad también y de gobierno municipal, bueno, no tenemos una línea, todavía no tenemos una línea clara de mando, que es lo necesario para organizar la batalla. Todavía no sabemos cómo eh, eh, vamos a organizar la batalla, a quién le va a tocar agarrar un fusil, a quién le va a tocar agarrar un tanque, a quién le va a tocar agarrar un avión, un bombardero. Todavía no lo sabemos al día de hoy. Y un mes y medio después... Vemos al ministro anunciando mil muestras rápidas, mil pruebas rápidas para San Francisco de Macorís. Pero por Dios, ¿dónde están los elementos lógicos que me dicen a mí que para ser eficiente ante esta pandemia debemos primero identificar, identificar a, a, al infectado, identificar todo el entorno y darle también seguimiento y proceso de cuarentena? Todavía veo personas sin mascarillas. Otras con mascarilla de telas. Todavía hay personas que no saben cómo es que se combate el virus. Ha faltado mucha educación, mucha orientación, pero en cantidades industriales. Todavía estamos nosotros diciendo si los zapatos hay que entrar con ellos a la casa o dejarlo afuera. Si usted sale a la calle, la ropa, ¿qué hacer con ella? Todos esos parámetros y todas esas medidas de control... Tenemos que unificarla y que sea como el padre nuestro de cada día en cada hogar dominicano. Si uno sale a arriesgarse, un miembro de la familia, ese miembro. tomar todas las medidas de seguridad y evitar contagiar a los demás. Hasta que aquí no se identifiquen a todos los infectados y se le dé seguimiento a todo el entorno de control, tanto aquellos infectados como aquellos que están positivos, simplemente van a, hacer, a seguir continuando la tasa de infección y se va a seguir también muriendo más personas en la casa por falta de confianza en el sistema de salud, que no se atreven a ir allí porque creen que allí no le van a administrar los medicamentos o las condiciones adecuadas para ellos sanarse y esa falta de confianza hay que trabajarla con educación y con más orientación. Muchas gracias. Bien, gracias, gracias. a Fulvio por su intervención. Bueno, y ahora vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos del WhatsApp. Yerian, adelante. A ver qué tenemos en el WhatsApp de lo sí, Tengo altísimo. Bien. Gracias, eh. Eh, creo que tenemos una llamada en el aire antes de pasar con los whatsapp brevemente, okay, Sí, los adelante, días. Adelante, adelante. Buenos días. Buenos días, buenos días. Adelante, está en el aire. Hermano, una preguntita. Te tengo tres preguntas, te las puse a tres o, o, o es... Eh, eh, eh, eh, sí, usted está en el aire en el programa, ¿eh? recuérdelo. ¿Y el lado de nosotros, senador? Eh, bueno... El, el senador de, de, de aquí de la provincia de que de aquí daba bien cuando pelota ay no no pero así no, no Sí, pero pero gracias al amigo televidente pero el, el término que usted acaba de utilizar no es el adecuado y por tanto nosotros no podemos continuar con su llamada si pudiera decir lo que usted estamos quiera sin sin, sin entrar en claro en el caso de Amílcar, él, él ha informado que está en, en una situación de, de, de cuarentena por su situación de salud, entonces él se ha preservado. Tenemos la llamadita, buenos días. Sí, buenos días, ya, ya, ¿cómo ah, estás? Adelante. ¿Qué les indica? Heli, buenos días. Ah, ya he mira. es maculada que te habla. Ay, maculada, ¿cómo está? Ay, maculada. ¿Estás en el aire, maculada? Inmaculado, sí, ayuntamiento. estoy llamando en la otra semana al siglo XXI porque se supone que si el siglo XXI fue adquirido por salud pública, debe de estarle dando <ríe> servicio a la población. Y yo le hago la pregunta de que si ellos están cogiendo pacientes solamente con seguro privado y con el gobierno, seguro, los pacientes normal. Y ellos me dijeron que ellos están cogiendo los pacientes privados y que los pacientes que no tienen seguro que ellos los remiten. Ahora ahora mi pregunta es, si ¿sí el plan pública adquirió al siglo XXI, entonces ellos no están recibiendo los pacientes que realmente, la población que realmente está necesitando de una asistencia pública, son aquellos pacientes que no tienen seguro privado. Sí. Y otra cosa también que me escribió por WhatsApp que es dónde está la aportación que hizo el grupo Dice para San Francisco de Macorís. Buenos sí. días. Bueno, ahí está la pregunta de Inmaculada. Vamos a hacer un llamado a la encargada de Relaciones Públicas del Centro Médico del Siglo XXI Diles Hidalgo, que por favor, si está viendo el programa, que nos llame. Si no, voy a tratar en el transcurso de hacerle una llamada, porque esto hay que aclararlo, señores. Hay que aclararlo si ciertamente ese acuerdo y eso que anunció el Ministro de Salud Pública se está dando para ni dañar ni desinformar. O sea, de manera directa necesitamos que se oriente esto que Francis ha planteado aquí según informaciones que, que maneja ofrecidas por el ministerio y que nosotros mismos hemos escuchado. Pero indiscutiblemente no podemos nosotros eh, pensar eh, sin tener de manera directa en estos momentos una información del Centro Médico siglo XXI de que sí están recibiendo eh, pacientes de manera abierta. Aún a, es... No es el ciclo completo, es lo primero que hay que aclarar. Es una parte del, de ese centro de salud que se había concebido o que se concibió para eso. Tenemos que aclarar esto, señores, para bien, no continuar alargando ese tema. Bien, vamos con los WhatsApp y Yamelka López desde la comunidad del aguacate en San Francisco. Dice, buenos días, bendiciones en el sector eh, mío, si sí lo están respetando, se refiere ya al aguacate. Ramón Abreu desde Villaduarte Duarte dice buenos días, lo que estamos esperando es que pasen a fumigar yo vivo en el sector más cerca del hospital y no he visto ese procedimiento Noelia de Este Limón de Samaná dice, eh, a, eh, no aquí se los llevan y al otro día andan como si nada lo que me da pena uh -huh. es que cuando quieran tomar conciencia será muy tarde para todos pasen uh -huh. feliz día, gracias a Noelia de Este Limón de Samaná, Irka Rodríguez dice buenos días Quiero aclarar que el atleta que eh, vino y no fue un favor, se refiere a Gina Mambrú. Eh, el Estado Dominicano le dio 25 millones de pesos a esa empresa, eso es parte de los 300 millones que le pagan anual por Disque Igualas, o sea que no es tan favor, dice Irka ah, Rodríguez. Bueno, es bueno aclarar esa aclaración. Eh, bueno, aquí el número que termina en 8503 eh, nos, nos manda aquí unos datos. Eh, cierra lo hermano, lo puede quitar, porque eso es que hay gente que está preguntando al que se le perdió eh, la, la tarjeta solidaridad. ¿Qué puede.? A, a, a Cornelio, vamos a. ¿Cuándo llegarán las ayudas para acá, para las Guaranas? Atención, Gobernación. Carmelo Rodríguez de, de, eh, o López, desde La Joya, dice buenos días, eh, no quiero parecer imprudente, más aún no recogen la basura, atención alcalde de San Francisco de Macorís, estamos llenos de basura, Luis Santiago desde San Francisco, dice buenos días, eh, donde vivo se puede decir que sí, aunque al lado de la casa donde vivo hay muchos jóvenes que están volando chichigua, así es, por último en este bloque, Feliz, desde la caperuza borró su mensaje. Adelante, Amado. Sí, gracias, Yerian. Nosotros vamos a la pausa. Cuando regresemos hay más Amado, contenido de, de mañana. Sí, dime, Carolina. Estamos en este momento, como decía, estoy en comunicación, en contacto con Odilis. Odilis ok, Chalo, vamos a recibir su llamada, vamos a recibirla. Adelante. Adelante, Odilis. Eh, este hablamos con Odilis Hidalgo, eh, relacionadora pública del Centro Médico Siglo XXI, para aclarar cuál es la situación del Centro Médico Siglo XXI y la aceptación de pacientes con seguros eh, privados, pacientes que no tengan seguro. ¿Cuál es la realidad del Centro Médico? Buenos días, Odilis. Buenos días, Carolina. Pues eh, me sorprende lo que tú estás preguntando que el centro médico está recibiendo pacientes, eh, que es un centro para recibir pacientes gratis, entonces sé tú me dijiste algo así. Que se va a habilitar para que los pacientes con COVID pues pudieran tener eh, eh, ser atendidos allá. Pero es que el centro médico está habilitado desde hace ya desde eh, al principio del mes de marzo se eh, habilitó una parte del centro médico siglo XXI y una parte de la emergencia para pacientes con síntomas de COVID, porque tú no puedes decir tienes COVID hasta que tú no le hagas una prueba o hasta que no le hagas eh, por clínica eh, los exámenes. Mira, mira qué es lo que pasa. Mm. El Ministerio de Salud Pública, a partir de un famoso anuncio que hizo el el ministro, que iban a intervenir el siglo, que es una, una palabra que se usa, intervención es para revisar los protocolos, para dar acompañamiento y para ver qué le hacía falta al siglo, porque nosotros desde el principio, desde que vino la famosa mujer de Villarriba estábamos tratando de, de darle el servicio a las personas que tuvieran el COVID llevando los protocolos con salud pública que se estaba coordinando cada vez que llegaba un paciente con esos síntomas pues, porque llamaba a salud pública y ellos eran los que iban a tomar la prueba luego que anunciaron la referencia pues se eh, hace con referencia bueno, el tema es que el ciclo está ofreciendo servicio a los pacientes asegurados y todo eso ahora bien ¿Eh? hay algunas donaciones que han llegado al centro médico siglo XXI que se tienen aparte, me explico si un paciente sale de alta y se va a su casa, después que se ha tratado del COVID, que son muchos ya los pacientes que han ido a su casa a terminar la, el aislamiento porque no pueden durar en el, en el siglo ni en ningún centro 21 días, si no es tan grave se le da el tratamiento básico duran 3, 4, 5 días, 6 días, 7 días, depende de cómo el médico le vea los pulmones. Oh, ¿sí? Y luego que ya le hacen una segunda, espérate, te estoy explicando uh -huh. para que sepas. Entonces, esos medicamentos que han llegado, algunas cosas que le han dado al siglo, algunas empresas privadas y algunos medicamentos que ha mandado salud pública, pues la gente cuando se va, que no tiene los medios económicos para comprar el tratamiento, que es muy caro, el siglo se lo dona, o sea, el siglo no le aplica tratamiento de lo que le han regalado, sino se lo regala a la persona para que se lo aplique en su casa, el que no puede comprar una receta, ahora bien tú me dices de los centros que están que anunció Salud Pública, eso tendrían ustedes que preguntar, la Salud Pública, ¿cuáles son los centros que ellos tienen gratis en San Francisco de Macorís? que imagino que sería el de Huiza y el de Aguayo, que son los centros de aislamiento. Pero es que, es que el ministro habló de, de, de, de clínicas privadas el ministro habló de clínicas privadas, pero hasta el momento, hasta el momento, como relaciones públicas, yo no tengo la información de que haya habido en este fin de semana un contrato en donde Salud Pública lo haya hecho con el Centro Médico Siglo 21. Desde que yo tenga esta información de que hayan firmado un contrato de colaboración gratuita entre ambas instituciones, pues yo se lo hago saber. Pero sí, lo que le estamos dando gratis repito, son los, las donaciones, por ejemplo, eh, si hay mascarillas que hayan donado, si hay guantes, si sí, eso se le está dando a la gente, pero no de manera particular que todavía se haya hecho un contrato, que el Centro Médico Siglo 21 sea gratis, hasta hoy, hasta no, hoy. No sé no, no. ¿no? si el fin de semana. O sea, Odili, o sea, Odili, o sea Odili. espérate, Francis, asunto... sí, Odili, más. Odili, eso quiere decir Ajá, que sí. si la gente va con síntomas parecidos a lo del COVID, tiene que pagar sí o sí. No hay ninguna gratuidad en el servicio que da el siglo XXI. Hasta el momento, si tú vas a emergencia con tu seguro médico o de manera copava, sí, si eso es pago de eso manera es pago, individual, se supone que es una clínica privada y que la gente debe de pagar. Hasta el momento, no estoy diciendo que sea o no sea, porque tengo que ver esta información, si se dio el fin de semana, pero hasta el fin de semana todo el mundo debía de pagar. Bien, Gracias. Odílis, Date Odílis, en realidad, entonces. Sí, en realidad, entonces, ¿qué, qué fue qué relación fue la que se dejó establecida en la visita del ministro, incluido que vi fotos dentro del centro, con médicos del centro y ejecutivos del centro, de que el siglo XXI era una de las instituciones de las dos que habían anunciado en la provincia, en, en el Cibao. Así fue. Ahora, lo que se entiende es que si el salud pública dice vamos a, a tener o vamos a adquirir dos centros como alquilados. Para Exacto. agregar para agregarlo al sistema de salud pública, porque no tenemos capacidad en San Francisco el Centro Médico Siglo XXI es uno. Es ahí donde viene la sí, eso, eso Mira, mira qué es lo que te estoy aclarando. Te estoy aclarando algo. Aunque el ministro lo haya dicho, por ejemplo, en un momento ellos dijeron cuando se, eh, se puso la famosa foto eh, fumigando eh, la ciudad entera, pero solamente salió a relucir el, el frente del siglo hace ya veintipico de días. Ellos sí, sí. publicaron la ciudad entera y salió el siglo porque es lo más famoso, ¿verdad? Entonces, aunque él haya dicho después al segundo día que venías, a hacer una intervención al siglo, realmente salud pública nunca vino al siglo, o sea, no fueron a revisar ni mucho menos. Eso fue un anuncio, ¿verdad? Pero después la, la visita de él fue una visita para revisar los protocolos que el centro médico estaba llevando a cabo, tanto en emergencia, que fue al sitio donde él fue, como los pacientes que estaban intubados o entubados en la unidad de cuidados intensivos que ha habido fallecimientos en el caso de que hubo gente que tenía comorbilidad o sea, que tenía otras enfermedades sí, como antes. la AD, como eh, obesidad como eh, presión alta son las comorbilidades sí. Pero, pero eh, una pregunta, pero... A todo eso, a ver qué era pero se hizo, hizo con toda la clínica la privada de San Francisco. Porque, okay. como se ha tratado el COVID este marzo, él vino a ver cómo estaba la clínica, fue pues muy satisfecho, dijo que el procedimiento y todo lo que estaban haciendo estaba bien y que iba a enviar, y si le habían mandado algunos medicamentos para darlo a la gente, a los que fueran que no estaban para infectar. O sea, que no, que tenían síntomas, que cuando le hacían la placa, no estaban para internar y lo mandaban a su casa a esperar la prueba. Fue más bien una de cortesía. Ahora bien, lo que he estado hablando Salud Pública con los ejecutivos del Centro Médico siglo XXI y otros ejecutivos en Santo Domingo, hasta el momento no se ha hecho ningún anuncio formal. Yo no me he enterado porque a mí me llaman a las reuniones virtuales y me llaman con todas las informaciones. Entonces, si se dio o si se dio la firma, fue el fin de semana y el fin de semana era semana santa. Bien, ahí. bueno En, en pues, conclusión, bueno. Odilín. Ustedes eh, me entendieron lo que les quiero claro, por supuesto. Fulvio, te quiero decir algo, en conclusión, el siglo XXI sigue bajo operación de las autoridades del siglo XXI y no de salud pública. Hasta el momento, hasta que okay. no se haga la firma, me imagino. Oh, que ok, sí, ok. El siglo tiene que ser una porque ha sido el que ha llevado la voz cantante en esta eh, pandemia, atendiendo a la gente. Otra cosa también, es que quiero decir. Que el centro médico formalmente no está dando consultas presenciales. O sea, que los médicos le están atendiendo a sus pacientes por teléfono. Si hay una emergencia de un paciente que no tenga COVID, el ciclo está dividido en dos edificios: una entrada que es por la calle La Cruz que es por la emergencia, donde van los pacientes de emergencia de otra enfermedad y los pacientes de emergencia del COVID, que inclusive tiene sus rayas roja y todo esto, y tiene dividida la emergencia. Y el edificio principal, que es por la calle Duarte, donde la gente que va con cualquier otra afección que haya que internar, hay una parte que es la tercera planta vieja y el puente donde se están internando pacientes, eh, que cirugías que no son electivas, que son de emergencia, la cesárea, los partos y eso, se están atendiendo. Okay. Luego muy avisaremos cuándo se va a abrir consulta. Ya bien. cuando esto esté un no. poco mejor aquí. Odili, no, bueno, otra que preguntita. desde que, que tenga la información, ustedes van a ser los primeros que la van a... Que la van a tener de primera mano, si se ha hecho algún acuerdo, si se ha hecho algún contrato, pero debe ser, imagino yo, bajo firma, no a su palabra. Muchísimas gracias. Otra preguntita, Odilis, otra preguntita. ¿El siglo XXI hace transferencia de pacientes al hospital? Del COVID. Adelante, Odilis. Odilis. ¿El tiro, el tiro? Sí, eh, bueno, eso depende, eso depende, Julio, porque, por ejemplo, eh, nosotros no internamos pacientes eh, eh, más de los ventiladores que hay los que están graves, por ejemplo, si tenemos 10 ventiladores desocupados y hay 10 pacientes que están graves, se internan 10 pacientes, pero nosotros no podemos internar un paciente sin tener un ventilador disponible porque los pacientes del COVID lo complican. Mm. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 17 salas con pacientes de COVID, debemos tener por lo menos tres ventiladores desocupados por si un paciente de sala se complica. Okay. ¿Entendiste cuál es la mecánica? Sí, sí. Muy Entonces, bien. Por, ejemplo, bueno. por ejemplo, si te llega un paciente y no hay ventilador, pues se refiere al hospital en donde están nuestros médicos de base, de los institucionalistas. Por ejemplo, allá trabajará a Fena, eh, Garibaldi, Chaoni, la mayoría de, de internistas del siglo trabajan en el hospital. Entonces, el internista que está de turno, Acevedo también, perdón, eh, Jiménez, el que está de turno les refiere al que está de turno en el hospital. Y le dice, mira, te mando un paciente porque aquí no hay ventilador. Muy bien. Gracias, Audílis. Gracias. Gracias, Audílis. Vámonos a la pausa, señores. Regresamos en breve. Así es. Bien, ahí estamos. De regreso, de regreso nuevamente en su programa de mañana. Bueno, esto es de mañana y en este momento, en este de mañana, vamos a escuchar lo que nos tiene Yerjan la Antigua esta mañana. <risa> buenos días, buenos días Y eh, Ahí está, ahí está la papa. Bien, buenos días. Eh, quiero aprovechar estos minutos que quedan ya desde la parte final del programa para...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 Las atenciones son muy buenas. En realidad no, no es lo que dicen en las redes. A nosotros no nos estamos atendiendo bien aquí. De mañana. Yo, no, yo no sé si el pueblo conoce a esta gente. Se le ve a todo esto que son clase media.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 Saca usted su propia conclusión. <risa> bueno, gracias. Gracias, Yerjan, por tu comentario, señores. Y nosotros terminamos. La buena, la Estamos pasados de tiempo. Ya será mañana cuando regresemos. Gracias a Francis, Fulvio, Carolina, Yerjan, a vaso. todo el equipo Feliz técnico que día. hace posible este programa cada día. Nos vemos mañana. Quédese en casa. Cuando de mañana